Sea que iba, que iba, que iba, donde sea que mariva que mariva que va, Donde sea que va, el cordero también irá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 Un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, i g o y Bingo fue su nombre. Humpty Dumpty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 ...cabeza, hombros, rodillas y pies.